Hola amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando de maravilla. Bienvenidos a este canal. Bueno, hoy les traigo un pequeño tutorial que aunque no es último modelo nos puede servir de maravilla. Y es que las palabras se las lleva el viento y a veces necesitamos tener un registro por si acaso, por cualquier casualidad, por alguna eventualidad, por muchas cosas. Y es aquí cuando es necesario tomar una acción. Y esa acción la toma el programa que hoy les vengo a traer, un programa para Android. Es un programa gratuito que lo podemos descargar de la Play Store. Si no, aquí abajo en la descripción del video les dejo un link para que lo descarguen. Ok, el programa se llama InCal Recorder. Es un programa muy sencillo de instalar. Por eso vamos a omitir la instalación y vamos a pasar directamente al programa. Muy bien, esta es la interfaz que encontramos al abrir el programa. Ahora damos aquí en la flechita. Muy bien, ahora en la rueda dentada, ya ingresamos a las configuraciones, ahora la configuración principal que nos interesa es la que dice Cal Reto, Cording Setting, que es esta, en el primer paso dice Recording Mode, ese queda en manual, como es eh, gratuita solo vamos a poder escoger esa opción, bien, bajamos hasta manual mod que es para colocar el icono de grabación en la pantalla muy bien ahí escogemos donde lo queremos allí donde está a la derecha o a la izquierda muy bien lo voy a dejar a la derecha el siguiente paso es Recording Parameters aquí eh, la aplicación nos recomienda que escojamos phone line, sí pero debemos hacer pruebas porque puede que con phone line no haya grabaciones o no grave. Entonces tendríamos que escoger el micrófono. Entonces si escogemos micrófono, inmediatamente la ganancia del nivel se subirá a 2. Allí debe estar. Muy bien, aquí no habría más nada que hacer. Tal vez activar el Bluetooth Alert. Y listo. Salimos. Y ya solo nos quedaría hacer la llamada. De prueba. Para que vean cómo saldrá la interfaz. Aquí pueden ver el icono de la grabación. Tocarlo y listo. Ya inmediatamente. E inmediatamente, tan pronto la persona contesta. Tendrá cobro a partir de este momento. Empezará a grabar. Después del no grave su mensaje. Muy bien. Entramos de nuevo a la aplicación. Y como verán nos aparece un segundo archivo. Y damos en play. Muy bien. Como vieron la aplicación funciona perfectamente. Ok amigos, si les ha gustado este video, suscríbanse, comenten, den like. Nos vemos en una próxima ocasión.